Hola, muy buenas, bienvenidos a Lie Castelar. Vamos a presentaros nuestros dos espacios relacionados con la televisión y con la radio. Bien, voy a enseñaros las dos zonas que hemos creado. Por un lado, tenemos una zona de televisión, donde tenemos un plató, donde podemos publicar noticias, hacer, hacer entrevistas y lo que creamos son platos virtuales. ...que nuestros compañeros docentes lo que hacen es seleccionar mediante unas listas... ...donde ya les tenemos preparados diferentes fondos... ...ellos seleccionan los fondos y crean sus noticias. Bien, lo importante de este método es la sencillez. ...lo que intentamos transmitir al resto de compañeros es que ellos lo que vienen... ...es cambian el fondo, cambian los títulos, cambian algún logo... ...y no tienen que eh, pasar por ningún proceso de postproducción... El profesor ya se lleva directamente el vídeo grabado a su casa o, a su, o al canal de YouTube del centro. Pues esta idea surgió de lo que menos te puedes esperar, fue de transmitir en directo la graduación de, de nuestros chicos. La graduación final que hay, eh, pues pensamos, decir, había familias donde no podían asistir por el tema del aforo uh -huh. y entonces, pues pensando, pensando, dijimos, ¿y por qué no lo transmitimos a través de, de internet? Lo transmitimos en directo. Y entonces, a partir del 2015, empezamos a transmitir la, las diferentes graduaciones eh, a, a través de YouTube. ¿Y qué pasó? Pues dice uno, bueno, si transmitimos en directo este evento, ¿por qué no transmitimos en directo también otras actividades que se hacen en el centro? Y eso también a qué nos llevó, pues decir, bueno, ¿y por qué no transmitimos también las actividades normales de aula? Y eso nos llevó a, ¿y por qué no montamos un plató de televisión? Y es lo que estáis viendo ahora mismo aquí, porque esto que estamos haciendo se está haciendo en el plató virtual que tenemos en el IES Castelar. Esto es todo depende de los tipos de, de elementos que queramos utilizar. Es decir, lo bueno es que con las asignaciones estas económicas de los proyectos CITE... porque nunca olvidemos que TV es un proyecto CITE... En este caso es la modalidad de, de, de STEM. Entonces, ¿qué pasa? Pues ese dinero que nos asignaron hace unos años, pues poquito a poco hemos ido colocando determinados elementos. Otros elementos, y ahí es donde está, digamos, que un poquito el jugar bien es, han sido adquiridos pues, a través de otros proyectos. La idea es que. Mmm, Todavía no sabemos ni hasta dónde podemos llegar, es decir, ¿por qué? Porque cuando te encuentras que hay alumnos donde, por ejemplo, tienen grandes problemas para, para hablar en público, tú los colocas, como estamos haciendo nosotros ahora mismo aquí, los colocas en un plato virtual de televisión, les colocas a lo mejor con unos dinosaurios y ellos se ponen a hablar perfectamente de que los dinosaurios están entrando en Badajoz uh -huh. y los oyes y están expresándose estupendamente y son alumnos donde a lo mejor en el aula tienen grandes dificultades también eh, aprenden a socializarse porque igual que también hacemos eh, a lo mejor grabaciones individuales también podemos hacer grabaciones como estamos haciendo ahora mismo los dos pues hace, hace dos días cuando estuvimos en las jornadas estas de, de Cáceres lo que hicimos fue eh, eh, eh, hicimos un primer encuentro con los compañeros que nos vienen el martes y el miércoles y entonces intentamos optimizar que cuando vengan qué es lo que realmente quieren ...qué es lo que realmente quieren saber... ...entonces lo que les vamos a enseñar es un poquito... ...la dinámica básica de trabajo de, de cómo hacemos la televisión... ...luego les interesa mucho también el saber... ...qué elementos han sido los que nosotros hemos comprado... ...como me estabas diciendo sí. antes... Sí. ...qué tipo de productos hemos comprado... ...claro es que todo depende por ejemplo... ...los focos de iluminación... ...que nos están iluminando ahora mismo este plato... ...claro todo es cuestión de... ...si quieres comprar un kit que te valga 100 euros... ...o 300... ...nosotros hemos empezado por un kit de 100 euros... Uh -huh. ...vamos a empezar a trabajar... ...vamos a aprender también de los errores... ...vale... ...tenemos un portátil, tenemos nuestras capturadoras de vídeo... ...nuestras mesas de mezcla... Ver, todo es cuestión de también de ir, de ir aprendiendo... ...y de ir también asesorándonos... ...e ir buscando también que los compañeros... ...nos ayudemos entre unos y otros... ...porque a lo mejor hay otros compañeros que en otro centro... ...están trabajando con una cosa que a lo mejor... ...ni se te ha pasado por la cabeza... Sí. ...nuestro contenido lo vamos creando en el... En, ...porque la máxima es difundir... ...yo mi, mi caballo de batalla con el resto de los compañeros... ...y en el centro es difundir lo que hacemos dentro... ...las actividades tanto internas como externas, sean Eramu, sea uh, Quédate, sean los proyectos diferentes, sabes que hay a lo largo del centro el tema de la radio, todo, el difundir. Entonces nosotros lo hacemos a través de nuestro canal de YouTube, en este caso eh, simplemente buscar en, en YouTube IES Castelar, y ahí tenemos diferentes listas de reproducción, donde una de ellas es un poquito eh, mostrando lo que hacemos con el tema de, del Teobedu, la televisión educativa del IES Castelar.